estamos en el Congreso de los Diputados, hemos recibido a los vecinos y vecinas de la provincia de Córdoba reivindicando la conexión ferroviaria entre Palma del Río y Villa del Río. Para la la capital pensamos que es fundamental dotar a los municipios de infraestructura para generar arraigo y para generar oportunidades laborales. Eh, tenemos a un gobierno del Partido Popular que ha recortado un 36,5% la inversión en Andalucía, además está maltratando a la provincia de Córdoba y que no contempla inversiones de calado en nuestra comunidad y en nuestras provincias. Por eso hoy vamos a hacerle una pregunta al gobierno también, la vamos a registrar, vamos a tener una reunión con los portavoces de Fomento y con el gobierno del Partido Popular y vamos a seguir en la calle manifestando y reivindicando inversiones y reivindicando lo que consideramos que es justo, que la gente tiene que llegar a los municipios de entre comarcas aquí con la capital y que el ferrocarril es la mejor vía para ello. Es una inversión que no sería costosa en Córdoba y que es perfectamente viable. Tren .de cercanías que es necesario para vertebrar la provincia de Córdoba. .porque bueno, desde hace muchísimos años el único acceso que hay a la capital. A otro es eh, básicamente por carretera. Desde hace muchísimos años, Izquierda viene reivindicando eh, el ferrocarril, la línea Villa de Río-Palma del Río como cercanía, porque es además eh, importantísimo para la economía de la provincia, para la pequeña economía, para la economía familiar, desde estudiantes a personas mayores, a gente que va a hacer las gestiones a Córdoba, en fin. Eh, el día a día de una familia depende mucho del desplazamiento a la capital y es muy importante, además de lo medioambiental y además de eh, la cuestión económica, bueno, todo lo que tiene que ver con la función social que cumple el ferrocarril y la función social que cumple el tren de cercanía. Y vamos a seguir así, luchando eh, hoy en Madrid y mañana en Sevilla, donde tengamos que ir hasta que al final lo consigamos. Hoy. Eh, primera persona por traerle a los responsables, en este caso el gobierno del Partido de Popular, pues que no echen de nuevo en olvido el tren de cercanías. Ahora siempre ha sido apostar por la línea de alta velocidad, descuidando lo que son otros tipos de infraestructuras como el cercanías. Es eh, una apuesta clara por el desarrollo de nuestro territorio, una apuesta clara por el mundo rural, y estamos plenamente convencidos de ello y no vamos a parar hasta conseguirlo. Espero que hoy nos den solución al tema de los hombres de cercanía porque basta ya de, de tomarnos el pelo y de que nos consigue que se pueda